¡Taringa vacarongo, ¡Taringa vacarongo, ¡Chariste! ¡Chariste! ¡Chariste! Kiar yeah. yeah. ¡Charmao! pakia. Vakarango! ¡Chariste! Yeah. ¡Chariste! ¡Chariste! ¡Chariste! ¡Chariste! ¡Chariste! Ahora cammate, cammate, cammate, ka ka cammate, cammate, ka cammate, cammate, de Tenete cammate, cammate, cammate, cammate, cammate, cammate, A fikitera, cammate, cammate, cammate, cammate, cammate, cammate, cammate, de cammate, cammate, cammate, cammate, cammate, cammate, cammate, Da, faca eh. Da. a un áúpane, a friquitera! ¡Vaya!